Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues ya nos encontramos aquí de nuevo en Conciencia Tech, como todos los viernes, charlando de temas bien interesantes a través de la página de Tráfico 109, que es nuestra estación de radio, radio del Tecnológico de Monterrey en Puebla, y también a través de la página de Conciencia Tech. Y hoy eh, tenemos una invitada muy especial que trabaja aquí en el Tecnológico de Monterrey en Puebla, y que la verdad es que nos ayuda mucho en temas que son eh, un tanto complicados, pero que también creo que son de mucha importancia, en los eh, hoy en día, o sea, yo creo que siempre ha sido importantes, pero hoy han tomado un mayor significado para nosotros como sociedad y como comunidad del de, de tecnológico de Monterrey, pero que también nos puede servir a, a, otros, eh, a otros públicos que nos escuchen o nos vean. Eh, está conmigo hoy y estoy bien contento porque que nos aceptó y que estuvo con la disposición de estar aquí, eh, a la maestra Angélica Figueroa Saldaña, que es la coordinadora de la Consejería Psicológica del Campus y que trabaja en el área de Life y Bienestar Estudiantil. Para todos aquellos que eh, estamos en la comunidad de, del TEC de Monterrey, y que no estuviesen enterados, pues tenemos un área de bienestar estudiantil y que nos puede ayudar en muchos aspectos en particular. Hoy en día este, vamos a tocar un tema que tiene que ver con la parte del suicidio, pero también nos va a decir Angélica que otras cosas existen en esta parte de bienes de consejería psicológica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, David. Pues bueno, ya muy contenta de estar por acá y que pues además nos estén dando un espacio al área de bienestar estudiantil. Aquí, pues yo estoy como, como embajadora del área, pero en realidad hay todo un equipo ¿no? de, de consejeras, consejeros emocionales, nuestra líder de bienestar estudiantil también, Cintia. Y bueno, pues en representación del equipo, agradeciéndote la confianza de poder poner por aquí sobre la mesa, sobre el programa, algunos aspectos importantes para prevención. Y como en algún momento lo, lo hablamos en otra plática, ¿no? Es un llamado a ser más comunidad, a mirarnos desde el cuidado como comunidad TEC, desde la prevención. Entonces, es un placer estar por aquí. Oye, y mira, eh, yo tengo 20 años de trabajando para el TEC. Siempre ha existido un poco de estos temas, pero he notado eh, que ha venido incrementándose esta... Esta dimensión del ser humano eh, en el TEC de Monterrey, antes como que sentía que éramos más fríos en ese sentido, no estaba tan presente esta parte del ser o de la persona, y hoy veo que es algo fundamental, o sea, como que si sí ha venido creciendo y le han, el TEC ha venido dándole mayor importancia a este tema, a estos temas. Claro, la verdad es un orgullo estar en una institución, ¿no? Que le da un foco importante a la salud emocional, al bienestar, ¿no? De, de nuestras y nuestros estudiantes. Y en definitiva, pues ya no podemos quedarnos únicamente en la parte académica, ¿no? Tenemos que mirar hacia una formación integral, ¿no? Y como lo miramos desde el TEC, desde este florecimiento humano, pues implica todas las esferas del bienestar, ¿no? Sí la académica, sí la parte obviamente profesional, pero también, ¿no? ¿Con qué vamos a, a estar, digamos, desarrollándonos en esas dos áreas? Pues con nuestras emociones, con nuestra salud física, nuestra salud emocional. Y bueno, pues sí, definitivamente eh, las demandas, el incremento de sintomatología depresiva, ansiosa, incluso, lo vamos a hablar ¿no? más adelante de suicidio, pues nos invitan como instituciones en esta labor social y comunitaria, incluso sociopolítica, a poder eh, mirar hacia la salud de nuestros estudiantes y de nuestros estudiantes, ¿no? Para, digamos, como también poder favorecer a esta mirada integral de su desarrollo. Oye, y precisamente tocando esta parte de prevención de, del suicidio, me gustaría que nos compartieras eh, datos que sean eh, duros, ¿verdad?, en este aspecto y del por qué eh, requerimos generar la conciencia, nosotros como personas, de, claro. de estar atentos a este tipo de... de, de, de probables eh, rasgos o situaciones que te, seamos capaces de detectar ¿no? pero primero, el por qué empeza, eh, empezar a trabajar en esta parte de prevención del suicidio Mira, como siempre decimos en pláticas, no es algo que diga bienestar o el TEC nada más mundialmente, estadísticamente hablando la OMS nos dice que mueren alrededor de un millón de personas por suicidio al año pues estamos hablando que una persona ya falleció por suicidio en este tiempito que llevamos platicando ¿no? Una persona cada 40 segundos. A nivel mundial, le llamamos la pandemia silenciosa. Es esa pandemia que a veces por dificultades en la educación emocional, eh, falta a veces de campañas preventivas de psicoeducación, pues se vuelve como un tabú. Yo digo que hay varios temas tabú, ¿no? la sexualidad, la muerte y eso. El... Entre menos lo hablamos, pues más van a aumentar estas estadísticas. Y a nivel mundial, pues hay muchos factores, ¿no? tanto a nivel socioeconómico, a nivel eh, este, poblacional, geográfico. Eh, pandemias, no factores como incluso a veces, eh, este, en cuestión también biológica que van teniendo que ver con la prevalencia de este de, de este fenómeno. El suicidio como tal me gustaría como empezar a definir un poquito. No, no es una patología mental. Eh, algunos dicen no por ahí eh, en la asociación mexicana de sociología es un problema de salud pública. ¿no? Es un problema que nos compete a todos y a todas como comunidad y que en realidad pues también topa mucho en, en la inversión que hacen muchas veces los países en la prevención también del mismo, ¿no? Y, y obviamente en cuestión de, de favorecer al bienestar. Si nos bajamos un poquito más, vemos que en México, según la INEGI, en 2020, se suicidaron cerca de 7,223 personas, de las cuales, interesante dato, datos crudos, ¿no? Fíjate, 6,451 fueron hombres y 1,445 mujeres. Entonces vemos, ¿no? Que la población, incluso en tanto en cuestiones de género, impacta ¿no? en la tasa de suicidio, que va en aumento además otro factor importante es que esta tasa va en aumento, dice en México el suicidio es actualmente la segunda causa de muerte de las personas entre 15 y 29 años entonces ahí ya metimos otro factor, ¿cierto? edad, ¿no? la población universitaria es, un, es una población de riesgo, es una población vulnerable género ¿no? ¿quiere decir que las mujeres no se suicidan? sí Incluso lo intentan más que hombres estadísticamente, pero quienes más llegan a consumar los suicidios son varones. Entonces empezamos a notar que definitivamente es una problemática que al ir en aumento nos reta, David, a mirar hacia esta problemática y empezar a buscar soluciones, como en este caso es lo que estamos haciendo desde PEC, Dar estos talleres de PPR, tener estos espacios para platicar del tema, invitar a estudiantes a que se sumen como embajadores de bienestar, y que puedan eh, de alguna manera ayudar a los colaboradores, porque pues, nos toca eh, empezar a mirar cómo reducir ¿no? pues estas tasas que se están digamos, presentando. Algunos factores, ya nada más como para cerrar estos datos duros, ¿no? que están relacionados como con, con la conducta suicida, eh, por ejemplo, en un 39% es el estrés, ¿no? 4% la violencia, pensamientos y, y daño que implica un, un 14%, la falta de regulación emocional un 26%, entre otros aspectos como consumo de sustancias, pues van haciendo que la prevalencia de este fenómeno pues esté muy activa en la población estudiantil, en la población, digamos, adolescente, un poquito más ju juventud adulta. Pues hay que voltear a ver, ¿no? definitivamente. Qué interesantes datos, y la verdad duros, y escalofriantes en, en, en algún punto ya, cuando te los pones a analizar de esta manera, y el hablar que... que las personas entre 15 y 25 años de edad son tienen la, como segunda causa de muerte el suicidio, sí me impacta desde el punto de vista social, ¿no? Cuando desde mi perspectiva, y hablo por mí, es una época donde están jóvenes, o sea, sobre, deberían estar llenos de... De, de energía, de, de, de ávidos de aprender, de conocer, de, de, de volar, ¿no? En, en pocas palabras. Y esto sí me causa este, a mí eh, algo este, de reflexión, ¿no? Y, y lo interesante aquí es que el TEC tiene estas herramientas que que estás mencionando de, de, de presentar el QPR, de, de la parte de, de las charlas de prevención del suicidio hacia padres y colaboradores, ¿no? Y tener estos embajadores del bienestar. Y veo por otro lado, por, con estos mismos datos duros que, que me mencionas, eh, que el estrés es parte importante en esta parte y la parte del manejo o de la gestión emocional, ¿no? Eh, como tal también como, con porcentajes altos, ¿qué podríamos estar haciendo para ayudar a, a los chicos que están con nosotros, inclusive nosotros como colaboradores, para poder reducir este... o saber manejar nuestro estrés, saber manejar nuestras... bueno, no manejar, sino... Saber reconocer nuestras emociones y luego tra trabajarlas en consecuencia para que podamos ser un granito de arena para ir disminuyendo estas estas estos, estos porcentajes. David. Mira, el estrés en sí, como un fenómeno neurobiológico de supervivencia, no es ni bueno ni malo. Pero sí podemos hacer esta división entre un estrés funcional y disfuncional, o como le llaman a algunos autores, austrés, distrés, ¿no? Entonces, desde nuestra mirada como colaboradores, acompañantes, colaboradoras, docentes, pues yo creo que de entrada es cómo podemos acompañar a estudiantes en sus exclusivas y diferentes, diversas necesidades, ¿no? A lo mejor hay estudiantes que te pueden aguantar cargas ¿no? muy, muy amplias de estrés porque tienen a lo mejor estrategias de organización, vienen de un esquema previo como ¿no? un cierto ritmo. A lo mejor tenemos estudiantes que a lo mejor están atravesando un duelo, ¿no? por ejemplo, a lo mejor son excelentes estudiantes, pero están atravesando un duelo, o a lo mejor están atravesando dificultades familiares, ¿no? más aparte a lo mejor sumamos el hecho de que sean foráneos, a lo mejor tienen a lo mejor mucho más carga y responsabilidad en la, en la cotidianidad que alguien que vive en casa ¿no? con papá y mamá. Entonces, si miramos la diversidad de problemáticas o situaciones o contexto que puede vivir cada adolescente, pues el reto sería, ok, no es como que voy a crear a lo mejor un, ¿no? un esquema o una materia específica para estos alumnos y eso, no. Pero a lo mejor estar atentos, y esa es la primera invitación. A mi grupo, ¿no? A las chicos, chicas con quienes estoy compartiendo, atento y atenta a sus necesidades, ¿no? A lo mejor es difícil como mirar, ¿no? Darnos muchísimo tiempo para mirar o entrevistar a cada estudiante, pero a lo mejor abrir un poquito los ojos y decir, bueno, a ver, noto que este estudiante está bien cansado, está faltando a clase, ¿no? A lo mejor no está eh, entregando todo como cerebro. Bueno, a lo mejor antes de, de echar la reprobada me acerco. Oye, ¿cómo vas? Eh, tenemos área de mejoramiento académico, tenemos área de conciencia emocional, te podemos apoyar, ¿no? Podemos referir. Eh, y sí, definitivamente estamos viviendo un ritmo de estrés alto. Repito, hay parte de ese estrés que puede ser muy funcional, que nos mueve, que nos ayuda a alcanzar metas, que nos da gratificación. Pero cuando ya empieza a ser un estrés crónico, y sobre todo algo que nos menciona Emilia Lucio, investigadora de la UNAM en cuestión de suicidio adolescente, es que el estrés como factor de riesgo, ¿no? El distrés como factor de riesgo en el suicidio adolescente, es el tipo de estilo de afrontamiento que tenemos ante él. Por ejemplo, hay chicos o chicas, eh, como lo mencionamos en alguna plática, que a lo mejor afrontan el estrés pidiendo ayuda, acercándose a, a lo mejor al área de consejería pues, emocional, platicando con papá y mamá o ¿no? con papá o mamá, dependiendo cómo esté conformada la familia o a lo mejor haciendo un deporte, arte, escribiendo, dibujando, pero a lo mejor a veces se tienen otros estilos de afrontamiento que pueden llegar a ser un poquito disfuncionales o poco, digamos, eh, funcionales para lograr el objetivo de sentirse mejor, ¿no? Algunos, eh, digamos, algunas conductas evitativas, conductas de riesgo, ¿no? Y entonces una cosa va llevando a la otra. El objetivo también es permitir espacios, y esa sería como la segunda invitación, ¿no? Permitir espacios, incluso dentro del aula, eh, a nivel de las diferentes áreas eh, que tenemos en el campus, donde miremos, por ejemplo, cómo entrenar la atención plena, cómo cultivar estrategias para manejo de estrés, cómo cultivar, por ejemplo, el tema de gestión emocional. Nadie nació sabiendo qué es el enojo, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se vive el miedo? O sea, necesitamos también reeducarnos, ¿no? Porque también ya traemos una base que vimos en casa, ¿no? O que socioculturalmente se nos ha enseñado pero el entrenamiento en gestión emocional es también algo que se tiene que ir mirando desde las diferentes áreas. ¿no? Entonces, buscar acercarnos a cercanos especialistas que nos puedan ir acompañando ¿no? en, esta, en este entrenamiento. ¿no? La asertividad también es un punto bien importante. Entonces, yo diría como estar atentos, ¿no? promover espacios también psicoeducativos, incluso si lo veo necesario dentro de la, del aula, pues tener conversaciones cercanas con los estudiantes, observar. ¿no? y acercarnos también al área de especialistas cuando vemos que ya hay situaciones que pueden convertirse en algo un poquito más complejo. A mí me parece muy destacable todo lo que me estás diciendo porque nos hace ver que como profesores requerimos hoy en día voltear más hacia la persona. ¿no? Yo me acuerdo cuando yo tomaba mis clases en la universidad o la, inclusive la preparatoria, la relación era... Con muy pocos profesores así muy cercana donde se tocaba un ámbito personal, ¿no? Y hoy creo que esta parte de estar a qué me refiero con esto, difícilmente se fijaban si estabas, este, cuáles eran tus necesidades, eh, si había espacios para para para fomentar esta parte del mindfulness, la, la parte emocional. Y hoy creo que debemos los profesores empezar a prepararnos en estos temas para llevar a cabo estas prácticas básicas, no, estas prácticas eh, muy sencillas que nos estás eh, eh, platicando y que son de suma importancia para fomentar un bienestar en el aula. ¿no? Eh, ¿Dónde podemos los docentes, que somos eh, a lo mejor no competentes en estas áreas, Empezar a generar estos espacios de compartimiento para aprender sobre estos temas. Fíjate que qué bueno que, que haces esta pregunta, David. Eh, y bueno, retomando, voy a unir dos puntos, ¿no? Retomando un poquito el tema de, de prevención de suicidio. En suicidio hablamos de muchos factores, ¿no? Vamos a encontrar factores de riesgo, como lo podría ser un estrés crónico, si venimos, por ejemplo, platicando de estrés o de baja gestión emocional. Pero también vamos a encontrar factores protectores. Y ustedes como colaboradores, como docentes, nos pueden apoyar en aumentar esos factores protectores con estos espacios. Y pues una buena noticia es que, y aquí hago referencia a un querido amigo que es nuestro líder nacional de bienestar estudiantil, Carlos Ordóñez, pues le han chambeado ahí junto con Grecia y muchas otras personas, todo un equipazo en nuestra página de Te Queremos, ¿no? Si ustedes como docentes entran este, a la página tequeremos.tec.mx, me parece que es, bueno, ponen Te Queremos en Google y ahí les va a aparecer Tec de Monterrey, van a encontrar muchísimos materiales. Incluso hay meditaciones de 8 minutos, 20 minutos, 3 minutos, dependiendo el tiempo que tú quieras ocupar, ya hechas. Hay videos, hay de TED Talks. Hay materiales ¿no? de arte, terapia, hay materiales eh, de mindfulness, hay materiales de un montón de cosas. Tenemos varias dimensiones, la emocional, la espiritual, la física. Y ustedes tienen al alcance ¿no? de sus manos en un clic esos materiales. ¿no? A veces nos piden mucho apoyo también directamente con nuestra líder o directamente a mí me han llegado a pedir apoyo ¿no? a alguna otra compañera del área. Y con mucho gusto también lo hacemos, pero a veces también tenemos eh, a lo mejor otras actividades en agenda o tenemos, a lo mejor no podemos estar cubriendo tantos grupos pero ahí en la página Te Queremos, tú encuentras mucho material que puede ser de ayuda para darte cinco minutos antes de comenzar tu clase y respirar. Tenemos un bosque de la paz precioso aquí en el campus. Lleva, ¿no? La invitación sería que se lleven a sus alumnos y a sus alumnas y a lo mejor la mitad de la clase tenerla ahí, ¿no? eh, conversar, a lo mejor obviamente si no tienen que ver algún material muy específico, ¿no? eh, es, establecernos en áreas verdes del campus de vez en cuando, o ahí en el salón de clases darnos cinco minutos para poner un video de meditación, para poder a lo mejor reírnos un rato, o ver un de TED Talks acerca, acerca de emociones, ¿no? y aprovechamos y nos ayudan haciendo la promoción de la página o, o de la línea que queremos, que es atención psicológica gratuita. ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que esa sería como una herramienta muy, muy importante. Y también otro aspecto, pues el trabajo personal. ¿no? Como se los decía también a los papás en, te, en temas de, de cultivo de herramientas, prevención de suicidio, yo creo que también, pues antes que ser docentes, papás, mamás, ¿no? Pues somos también personas. Y también tenemos una educación emocional que traemos, ¿no? Ya desde hace mucho tiempo. Eh, ayer platicaba con un grupo de chavos aquí, ¿no? El testigo activo dábamos el taller. Y decíamos que muchas veces las barreras que se interponen en la conexión, en la prevención, pues son los estereotipos, los miedos, la falta de tiempo. Entonces, pues también la, la invitación tra al trabajo personal, ¿no? A lo mejor hay temas que a mí me cuestan trabajo. O yo misma me siento muy estresada. ¿Cómo voy a aportarle a mis estudiantes si yo me siento, a lo mejor, ya en un estado de burnout? Entonces, pues, también buscar esos espacios de relax para nosotros como docentes, colaboradores. Y que eso podamos irlo también modelando, ¿no? En la práctica con nuestros estudiantes. Y centrar a la persona, ¿no? Yo creo que a veces centramos más, ¿no? Eh, en la entrega, ¿no? Centramos más los indicadores. Y la, está bien, está bien, obviamente. Pero, pues, antes está la persona, ¿no? Y la persona tiene un contexto, una historia, necesidades. Y creo que es importante, pues, ir viendo ambas cosas, ¿no? Tanto la parte del cumplimiento, el rendimiento, pero también, ¿no? Las necesidades específicas eh, que está necesitando la persona en cuestión de su bienestar. Esta página de Te Queremos, de hecho hay un programa donde, piloto, donde algunos de nosotros como profesores, yo estoy incluido, porque como verás me gustan estos temas, me apasiona, y eh, hay una que es fomentar el bienestar estudiantil en el aula, y es precisamente nos presentaron esta página de Te Queremos, ver todas las dimensiones del florecimiento humano que maneja el TED, recomendaciones de libros, charlas, artículos, eh, meditaciones, como dijiste, música, eh, y nos invitaron a que lo estuviéramos practicando a lo largo del semestre, ya sea una vez a la semana, dos veces, como lo, lo fueran pidiendo los chicos. A veces, eh, y lo pongo acá sobre la mesa, nosotros mismos tenemos que romper nuestro paradigma, ¿no? Esto para estudiantes de ingeniería no les va a caer bien, ¿no? Y a la larga, este, creo que la gran mayoría lo va tomando a bien, ¿no? Al principio sí, a lo mejor se les puede hacer algo raro, pero es algo que... que, que es que realmente yo, por ejemplo, a veces implemento lo que dices, la música o hago una, una parte guiada de atención plena con respiración de uno o dos minutos. A veces les pongo una canción con algún mensaje, un video motivacional o algo así, y así les voy cambiando eh, el estímulo y creo que vamos fomentando esa apertura y que, que nos vean a nosotros también como, como un ser humano, como dices tú, que, que de repente... Este, también viene enojado que también viene frustrado por alguna situación y otra cosa que yo practico y no sé si es, es preguntarles cómo están pero no desde el bien les digo no no me digan bien díganme qué, qué emoción están experimentando hoy no Exacto. entonces Exacto. este o en este momento y son cositas básicas que, que creo que apuntan también a hacer esta parte de factores protectores yo también como docente los invito a la página de Te Queremos, que la trabajen, que la vean y que este, pues estén eh, presentes con ella porque la verdad es muy completa, muy, muy completa. Exactamente. Y sí, es ir fortaleciendo estos factores. Me encanta lo que dices, ir rompiendo también paradigmas. Hablando de fa algunos factores de riesgo, David, pues precisamente la falta de, edu de educación emocional, la falta de educación sexual... Eh, a veces la falta de, de conocimiento en torno a la prevención del suicidio, pues es un factor de riesgo, ¿no? porque no nos permite eh, abordar ¿no? y poder actuar de manera acertada ante el tema. Nosotros hemos estado dando una serie de talleres de QPR abiertos a la población en general. Hemos estado dando algunos talleres para estudiantes, otros para colaboradores y a veces también, por ejemplo, no es solamente como romper el paradigma, sino saber qué hacer, ¿no? porque a veces también eso nos limita mucho para ayudar. tú, como colaborador, como estudiante, ¿no? como colaboradora, puedes prevenir, por ejemplo, el suicidio. ¿no? ¿Cómo? Pues sabiendo a veces cómo poder actuar si tú detectas un caso de riesgo. Entonces, Primero tenemos que aprender a detectar, ¿no? por ejemplo, señales de alarma, ¿no? como lo podría ser un estado de ánimo oscilante, cambios muy radicales, ¿no? les voy a mencionar algunos, o por ejemplo, ya empieza a haber ideas eh, tales como ya no quiero estar aquí, ¿no? o ya no vale nada la pena o comportamientos fuera, fuera de lo normal, como por ejemplo regalar muchas cosas, conductas de riesgo, podemos hablar ahorita también de, de, de las conductas y, y gestos suicidas, ¿no? Pero primero tenemos que aprender cómo detectar, luego cómo intervenir, ¿no? A ti no te toca pues solamente ser consejero, consejera o experto en suicidio, sino saber yo como persona que no estoy capacitada en salud mental, puedo intervenir de manera muy concreta, a lo mejor haciendo una pregunta, ¿no? Que es cuestión del modelo QPR, cómo hacer la pregunta, ¿no? Posteriormente, pues, de alguna manera, dialogando con la persona, entendiendo la problemática un poquito, sin dar consejos, validando, sin juicio. Y por último, enlazar o referir, ¿no? Referir al área adecuada, que en este caso sería consejería, ¿no? Para que podamos hacer algo al respecto. Entonces, son una serie de pasos que yo les invito de verdad a que puedan ir al CUPR, es un taller bien bonito. Y, y además de eso, ¿no? Porque a veces tenemos la intención de ayudar, ¿no? Como profes, como estudiantes, pero no sabemos cómo. Entonces, este taller, pues, eh, además de que te damos tu certificación ¿no? <risa> que, que, que cursaste QPR, pues te vas a tener como ya no una cajita de herramientas con la cual llegar en caso de que haya, eh, digamos, que intervenir no para poder referir al área adecuada. Entonces, este taller QPR tiene que ver con esto que dices. ¿Cómo eh, la parte de Q es para preguntar? La cuestión exacto. la parte P persuadir, ¿no? Que es como, ¿no? Escuchar la. Escuchar sin, sin, sin opinar y sin juzgar. Exacto, exactamente. Ofrecer la esperanza y por último referir. Entonces, la, ahorita pues no podría darles el QPR, ¿no? Pero sí es como esta fórmula para poder actuar de manera concretada. Y, y, y esto se fundamenta en, en escuchar, ¿no? O sea, hacer la pregunta, pero escuchar a la persona, esta parte de persuadir, ¿no? Escuchar lo que le está ocurriendo exacto. y todo eso, ¿no? Y ya tú, si consideras a través de las herramientas que manejan, me imagino, en el taller, dices, ah, lo refiero con, con la gente especializada, ¿no? Exacto, exacto. Y sobre todo, por ejemplo, QPR lo que busca es brindar esperanza. ¿no? Cuando una persona está ya en un riesgo suicida importante, ya está en una ideación o incluso en una planeación, ¿no? Cuando ya hay incluso tal vez una fecha o ya hay una metodología pensada o ya está como en un momento de mucha crisis, viene algo que, que le llamamos visión túnel. Ya no hay más soluciones. Entonces, el, el suicidio se toma como una solución, David. Por eso te decía, el suicidio no es, un, no es una psicopatología mental, es una posible solución ante una problemática, ¿no? pero para que veamos esas soluciones, porque tal vez no estamos pudiendo ver por el nivel de crisis y sesgo otras soluciones. Entonces, lo que viene a hacer un guardián de QPR es a decirle, hey, yo te quiero en la vida hay otras soluciones. Mira, yo no sé si iban a regresar contigo, <ríe> no sé si te van a acabar tus deudas, pero déjame ayudarte a buscar otras soluciones, ¿no? Y esta frase, yo te quiero en la vida, ¿no? o sea, nosotros lo vamos a lograr. Es hacer este llamado a la vida. Una persona que ya está pensando en el suicidio es porque, pues, no está viendo otra solución. ¿no? Entonces, es importante que, a través de esta escucha validante, de esta presencia, ¿no?, de este hacer la pregunta, nombrar el tema, de esta dar contención, incluso simplemente acompañando, estando ahí, ¿no? Nosotros podamos decirle a la persona no verbalmente, verbalmente estoy aquí contigo. Y no solamente ahí, porque pues tampoco podemos ponernos la capa de Superman, ¿no? O de aquí de Freud o de no, no. Y tenemos que referir, ¿no? llevar a la persona al área donde le puedan apoyar. Entonces, toda esta práctica eh, se va haciendo obviamente en el taller, obviamente ahorita pues lo estamos resumiendo pero es toda una metodología bien interesante y pues yo les recomiendo ¿no? que, que podamos hacerlo y, y bueno, más allá del tema de QPR también fortalecer la empatía ¿no? aprender a mirarnos, a veces vamos todos en el celular y no nos damos cuenta que a lo mejor en el baño está llorando alguien y es simple hecho de acercarnos y preguntarle ¿puedo apoyarte? estoy mirando, no, no estás solo no estás solo escuchar, porque a veces también ¿no? nos da miedo regarla o dar un mal consejo no desconsejos, escucha, ¿no? Y le, me permites acompañar y obviamente si si es necesario, ¿no? Te llevo al área de consejería donde te pueden ayudar. Esto esto que me robaste exactamente de eh, lo que quería mencionarte, creo que nos genera la conciencia de estar presentes al momento que estamos caminando, al momento que entramos al baño, al momento, porque como dices tú, nos eh, tenemos un montón de distractores alrededor y no nos eh, esforzamos en trabajar esta parte de la conciencia a través de estar presentes y percatarnos de que alguien está llorando o de que alguien está triste o de ver alguna situación en particular, creo que eso nos responsabiliza de nuestra comunidad y nos ayuda a generar esa comunidad, ¿no? Y creo que eso es parte muy valiosa de, de, de esta de este taller que yo los invito, yo también voy a ir, yo ya lo tomé hace tiempo, pero creo que está actualizado ahora y todo, voy a to volverlo a tomar, y la verdad es, eh, invito a los profesores, a los colaboradores, a los estudiantes a que participen en ello. También, por otro lado, quiero preguntarte, una vez que tú lo refieres, eh, ¿qué hace el... Eh, Bienestar estudiantil, o sea, a lo mejor no me vas a decir que un caso particular, pero de manera general, qué es lo que, que va trabajando, y después, si es necesario, a lo mejor se tendrá que canalizar con algún otro especialista, ¿verdad? Efectivamente, David, mira, nosotros como área de consejería emocional, como el nombre lo dice, no es como tal ya psicoterapia clínica. Incluso nosotras no hacemos evaluaciones psicodiagnósticas, por supuesto que tenemos el bagaje clínico para poder identificar qué casos deben canalizarse inmediatamente a psiquiatría, inmediatamente a un psicoterapeuta externo ¿no? o a una psicoterapeuta, incluso tal vez a una neuropsicóloga o un neuropsicólogo, para generar ya valoraciones un poco más específicas. Nosotras contamos con una cartera de especialistas externos que evidentemente vamos pues, corroborando cada semestre que estén funcionando, eh, corroboramos sus cédulas profesionales, eh, desgraciadamente la práctica de la psicoterapia, híjole, en México está muy poco regulada, ¿no? Y a veces, bueno, en, escuchas cada cosa, ¿no? De, fui con un psicoterapeuta que me leyó las cartas y digo, bueno, yo respeto cualquier manera de, de querer, ¿no?, Como indagar en el proceso personal, pero la psicoterapia clínica es toda una metodología científica que conlleva para que alguien esté avalado en la práctica psicoterapéutica, horas de supervisión en Cámara G.S., ¿no? dependiendo también del enfoque terapéutico. Entonces, nosotras nos damos a la tarea como equipo de bienestar de encontrar especialistas que nos den respuesta con los estudiantes que les canalizamos, pero dentro del área de consejería también llevamos un seguimiento. Nuestro modelo se basa un poquito en, en el enfoque cognitivo-conductual, es un, es un modelo homologado desde Nacional, el equipo de consejería, bueno, de bienestar estudiantil a nivel nacional, ahí con y con Carlos Ordóñez, pues se han encargado de ir homologando formatos, ir homologando estrategias. Obviamente, pues cada estudiante tiene su subjetividad y sus particularidades, pero sí tenemos una, una un modelo que consta de ocho sesiones. Obviamente, cuando son casos de este tipo, casos de mayor riesgo, eh, pues les vamos dando seguimiento a lo largo del semestre, incluso a lo largo eh, de lo que tenga que, digamos, este, que, que necesitar, ¿no? A veces pues con acompañamientos desde el inicio de la carrera hasta el cierre, ¿no? De, de, su, de su formación universitaria. Obviamente eh, nosotros, aunque vamos dando el seguimiento, pues sí tenemos que canalizar por fuera cuando ya son casos de, de mucho riesgo, ahí hacemos pues mucho equipo, ¿no? A veces con los papás, a veces con este, conductores, ¿no? Desde el modelo TEC21, ¿no? con directores o directoras de carrera de TEC20 y es prepa, pues también hacemos mucho equipo ahí con mentores y mentoras. Son otros, varían un poquito los procesos, pero sí tenemos procesos, protocolos muy específicos para este tipo de casos. ¿no? Entonces, cuando llegan, pues se da la contención. Incluso tenemos la línea te queremos, ¿no? La línea orienta que muchas veces recibe las ¿no? las alertas. Nos llegan inmediatamente y, y en cuanto estamos en campus, buscamos a los chicos. Si no es que si es en fin de semana, incluso nos ha tocado también intervenir por teléfono, por vía Zoom. Y ya en campus, pues, bueno, damos la atención presencial este, y, bueno, vamos como siguiendo esta serie, de, esta serie de pasos para poder atender, reducir riesgo, estabilizar y canalizar, ¿no?, que es mayormente nuestra función, pero principalmente decirle al chico y a la chica, ¿no?, oye, aquí hay un área para ti, ¿no?, o sea, si hay una crisis, ven, me, me buscas, ¿no?, o sea, o llamas a la línea que queremos, e independientemente de que tú tengas un terapeuta externo, pues, también vamos dándole ese seguimiento a lo largo de, pues, de su proceso. Y es una eh, labor eh, titánica la que hacen con, con nuestros chicos. Y para los chicos y las colaboradoras que no sepan dónde están, están en aulas 1, en el segundo, tercero o segundo piso. Es 3207, frente mil, al fast food, para que Exactamente, frente al fast food. Ahí se pueden ir a... A platicar con, con Angélica o con el equipo, ¿verdad? Que, que dijiste, ¿son nueve o diez? No, ahorita, no, no, no, ahorita somos, este... Somos una, dos... Somos cuatro personas en profesional uh -huh. prácticamente atendiendo y tenemos dos personitas también ahí en prepa, Andrea y Ulises, aquí en profesional está GES, está Miriam, está Gonzalo, está una servidora. Y, bueno, nuestra líder también, Cintia, que siempre está a tope. Jenny, también nuestra familia, compañía de bienestar. Uh -huh. Ella se encarga de, de apoyarnos en la parte de diversidad e inclusión y también en toda la parte de diseño del área. Digo, todavía somos poquitos, yo creo, pero estamos, pues, justo trabajando mucho para ustedes. A tenemos también una metodología especial para agendar citas. Eh, si ustedes vienen aquí a la oficina, pueden escanear nuestros códigos QR, están aquí en las puertitas de nuestras oficinas y pueden hacer ustedes por sí solos o las su cita, eh, encontrando un espacio que acomode nuestra agenda y en la de ustedes. ¿no? Obviamente cuando son casos de riesgo, pues, David eh, ahí pues vamos eh, acomodando un poquito más rápido, no, no es como, ah, pues haz tu cita, bueno, si hay riesgo, eh, atendemos de momento también. Eh, o vemos la posibilidad de que alguien del equipo este, pueda eh, reducirlo. Qué padre, la verdad es que eh, es, a mí me encantó esto: eh, esta frase dice, Yo te quiero en la vida, y creo que esa es la labor que están haciendo ustedes eh, a través de este granito de arena del TEC hacia, hacia nuestros estudiantes y nuestra comunidad. Y ahora me voy de la, soy papá, yo soy papá de dos chicos PrepaTEC, ¿no? una chica y un chico. Y también, como dijiste tú, yo traigo mis modelos mentales, mis creencias, mis programas del pasado, como fui educado y, y cuestiones así. Y entonces, puede ser que habemos papás que somos un poco más lejanos emocionalmente, ¿no? O en, como lo dirían, más secos de repente, o sea, o menos expresivos emocionalmente. ¿Cómo podemos los papás, los padres de familia que estamos con nuestros hijos, empezar a trabajar esta parte de, de mostrarles nuestras emociones? Porque yo estoy seguro, pero bueno, a lo mejor es una inferencia que no es correcta, pero decir sí que lo, la mayoría de nosotros como papás, pues amamos a nuestros hijos, pero de repente nos emocionalmente no lo sabemos demostrar y, y estás mencionando que esto es una parte importante de la contención o en el factor protector de nuestra comunidad ¿cómo nosotros como papás podemos empezar a trabajar este, este aspecto tan puntual? Ay David, me encanta tu pregunta Mira, yo siempre les digo a, a papás y mamás. Ustedes también están haciendo lo que pueden, con lo que tienen, con, con todo esto que ustedes ya también tienen, su experiencia personal muy válida. Y la invitación tal vez sería, échate un clavadito a ti, ¿no? a tu proceso. A mí, eh, eh, a ver, yo creo que puede ser varias vías, ¿no? Primero, esta parte del crecimiento personal, la autoobservación. Vayan a terapia, ¿no? O sea, o, o busquen esos espacios de introspección donde yo veo, a ver, también yo tengo a lo mejor como papá o mamá a mi adulto o a mi niño lastimado. <risa> o a lo mejor vengo con ciertos lenguajes de amor, como dice Gary Chapman, ¿no? Por ejemplo, ahí también se meten temas de género, papás, varones, por ejemplo. A lo mejor demuestran el amor con actos de servicio, prove, ¿no? A, a, a, proveyendo, proviendo este, a lo mejor, compensando a veces un poquito, ¿no? A ver, pues no puedo estar contigo, pero ya te pagué tal o ya te compré tal, ¿no? Y eso pues también, pues es un lenguaje de amor, pero como dices, falta el tacto. Falta a lo mejor el abrazo, falta la atención, falta la escucha, porque a lo mejor no está en el mapa, ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo primero es como siempre tener, o sea, siempre de frente al trabajo personal. Donde tú encuentres ese momento de introspección, sea en la terapia, con el asesor espiritual, donde tú quieras, ¿no? Pero que de alguna manera tú tengas este trabajo como persona. Eso es lo primero. ¿no? Porque si tú quieres modular una coherencia una apertura a tus hijos, pues primero hay que trabajarla dentro ¿no? O, o en conjunto pues trabajarla dentro A veces los chicos retan a los papás, ¿no? Cuando llegan a consulta y hay que citar a los papás ya terminamos dando contención a papá y a mamá, ¿no? Porque también así como... Entonces, pues es bien bonito, ¿no? Porque los chavos mueven muchas veces a los papás. Pero bueno, no hay que esperar a, a que el chico, la chica toque en fondo, que nos hagan un llamado a través de un síntoma, ¿no? Para, para ver qué pasa dentro Lo segundo, David, es la psicoeducación. Muchas veces no sabemos cómo acercarnos porque no sabemos, sea, no sabemos cómo hacerlo porque no hemos tenido herramientas, o como dices, no está en nuestro mapa. ¿no? Entonces, eh, hay que ver qué otros mapas hay, ¿no? Por ejemplo, entro a la página Te Queremos y me echo un de TED Talks de Daniel Goleman, ¿no? O de Richard Davidson eh, hablo, hablando sobre emociones, o de Brené Brown hablando de, del poder de la vulnerabilidad, ¿no? O sea, hablar ¿no? sobre estos temas, encarnos, eh, Poder como ir cambiando, como decía Krishnamurti, desaprendiendo. Hay que vaciar a veces un poquito el vaso, porque si está muy lleno, ya no cabe más conocimiento. sea hay que ver qué me sigue sirviendo y qué ya no. A lo mejor a mí me funcionó el chanclazo, ¿no? Pero mi hijo me va a meter una demanda en el DIF. ¿no? O sea, no, ya no. Ya no va y lo voy a alejar o la voy a alejar o le voy a lastimar. Ya no va por ahí. ¿no? O sea, ya hay otras maneras. ¿no? Y eso no quiere decir que no... Que los chavos no necesiten límites firmes, claros ¿no? pero también estamos y se ha comprobado, listo lo, lo dicen este, McMaster, Minucci, no, terapeutas sistémicos, Virginia Satir entre más flexibilidad y comunicación abierta hay en el sistema familiar más permite el cambio más permite la readaptación ante crisis entonces eh, es importante ir como flexibilizando y escuchar, también yo creo que escuchar las necesidades propias como papá o mamá pero también escuchar las necesidades de nuestros hijos, porque a veces decimos, es que esto va a ser lo mejor para ti, es que tal cosa va a ser lo mejor para ti, tal carrera, tal cual. Pero oye, ya le preguntaste a tu hijo qué quiere, qué desea, ¿no? Apenas platicaba con un muy buen amigo psicólogo de aquí del campus y decíamos, híjole, a veces se nos olvida que el chico o la chica tienen su propia subjetividad y a veces llegan a consulta y te dicen, es que lo más importante para mis papás es la calificación ¿Y dónde está lo demás? ¿Dónde está eh, la salud emocional? ¿Dónde están los deseos propios? ¿no? ¿Dónde está eh, pues, todo lo demás que rodea a la persona? ¿no? Claro que son importantes las calificaciones, pero también tal vez es importante ¿no? el sentir ¿no? de estos chavos, de estas chicas. ¿no? Entonces, esa sería la invitación, escuchar, empatizar, flexibilizar, pero también estar atentos, eh, dar estructura. También eso es importante. ¿no? O sea, yo puedo dar estructura sin rigidez. ¿no? Puedo ser estructuradamente flexible, ¿no? Porque, pues, no podemos también esperar que a todos les quede lo mismo. A lo mejor al hermano mayor le funcionó así, pero al de en medio, al chico, les va a funcionar diferente, ¿no? Entonces, híjole, pues, es toda una charla, ¿no? Pero es también la apertura de ir mirando, ¿no? Como esas necesidades. Tan... Y, y qué bueno que tocas esto, porque al final de cuentas, eh son auténticos y tienen personalidades distintas, ¿no? Bueno, yo que tengo claro. dos, entonces uno es de una manera, otra es de otra manera y, y es, es, ay, eh, pues es diferente, claro. ¿no? O sea, lo que me funcionó, como dices tú, con uno no me funciona con otro y, y va uno experimentando este tipo de cosas. Y yo creo que otra clave importante es trabajar la relación con ellos, ¿no? De alguna manera, o sea, de involucrarnos en algo que les guste, y que puedas propiciar el ambiente para para la charla porque luego ahorita son están en una edad donde pues, su, su mundo es su recámara y el entorno pues no es el, no este no es donde más quieren estar, no quien está en su recámara en su computadora platicando con sus amigos, ¿no? Exacto. Sí, no imagino lo complejo. Mira, yo no soy mamá, pero sí, pues, mi población principal de atención son adolescentes. Y, y sí es un rollo, ¿no? Porque ellos van por un lado, los papás por otro. Pero mira, te voy a decir algo. El adolescente también necesita diferenciarse. Necesita su espacio, necesita su privacidad. Ahí, por ejemplo, pues hay que aprender a negociar, a generar acuerdos. Como bien tú y sabiamente lo decías, cultivar la relación, ¿no? Trabajar la relación con ellos, con ellas. Eh, también como papás y mamás pues externar sus necesidades y decir oye también yo tengo un límite no también o sea no modelarles un mundo ficticio no es decir a veces tu papá o tu mamá van a estar cansados o molestos o molestas a veces se va a poder a veces no pero para eso existen los acuerdos hay límites también no eh, pero pero bueno ahí es como ir cultivando y respetando los procesos no porque también a veces no sé hay papás que me dicen es que para mí es un duelo la adolescencia de mi hijo porque se ha alejado no entonces sí, o sea, es también un cambio, ¿no? Es empezar a reconocer, y más en esta etapa universitaria, que ya no puedes relacionarte con tu hijo, con tu hija joven, adulto, como te relacionabas con el niño o la adolescente de secundaria, ¿no? Entonces a veces como que cambiar este chi, ¿no? Es como, híjole, a veces los chavos llegan y dicen, no, no, pues, o, o los papás, no, no, es que mi niño, no, pues mi niño de 23 años, ¿no? O sea, obviamente siempre va a ser tu niño, pero... Cambiar como la mirada también, ¿no? Es, es, es un proceso. Ahora también estamos viviendo pues, situaciones bien complejas después de la pandemia, ¿no? Este, definitivamente yo creo que también, y lo platicaba con mi líder hace rato, hay que, que saber mirar cómo se están presentando ahorita las generaciones, ¿no? Son chicos y chicas que vienen de dos años casi de, ¿no? de falta de socialización, de duelos muy fuertes, de muchos cambios, de pérdidas a nivel socioeconómico, familiar, salud, este, incluso pues la parte de la socialización que, que tenían, no, eh, muchos chicos y chicas pues no pudieron cerrar su preparatoria, tal vez, ya no como, como o su seco. Entonces, pues es el reto también eh, de, de acompañarnos, ¿no? con, con paciencia, eh, también no no soltar el tema de los límites y la estructura, pero sí mirar las necesidades específicas que se puedan presentar. No, en realidad es, es... Todo un trabajo que, que, que también es generar la conciencia de empezar a trabajarnos nosotros para poder trabajar con nuestros hijos, como lo dijiste, y que creo que a veces es la chamba más... Eh, a veces no le, un, no le quiere entrar uno a esa, a, esa, a esa chamba personal, ¿no? Y que creo que es fundamental. También tienes un tienen un programa de mejoramiento académico eh, por alguna situación... De, de bajo rendimiento académico. ¿Este bajo rendimiento académico también puede estar relacionado con todos estos temas que estamos tocando? Sí, yes, David. Eh, puede ser un factor también, puede ser una señal, un signo también de alarma, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, a lo mejor la falta de acompañamiento en el tema académico puede convertirse en un factor de riesgo, pero cuando ya hay problemas académicos se considera ya una señal de alarma, ¿no? cuando vemos que a ver no estoy diciendo que exclusivamente el problema académico muchas veces el problema académico puede derivar de que no estamos entendiendo la materia a lo mejor que tuvimos un poquito más de estrés pero cuando ya empezamos a ver un cambio tal vez más radical no este o empezamos a ver que lleva varios semestres bueno, o sea pues hay que actuar a tiempo, no dejarlo, no. Este, efectivamente tenemos el área de mejoramiento académico, eh, pues precisamente nos toca acompañar a chicos y chicas que están teniendo no dificultades en, en la parte académica, pero también tenemos el programa asesor estudiante, el PAE ya está ahí en la biblioteca, por favor acérquense y pregúntenos también aquí en el área o directamente con Cintia Marlene, que es nuestra líder y está llevando ahorita toda la parte de mejoramiento académico para que podamos darles instrucciones y no esperar, ¿no? a que a lo mejor te tengamos ¿no? que llamar y decir, oye, tienes que tomar las clases de mejoramiento, ¿no? Entonces, efectivamente, David, el, el, la, las dificultades académicas pueden estar ligadas por muchos factores. Tal vez el exceso de, ¿no? de estrés, puede ser sintomatología depresiva, empieza a bajar la, la motivación, ¿no? A lo mejor aumento de ansiedad, dificultad en el sueño, pues todas estas, eh, digamos, síntomas van afectando el funcionamiento. Y evidentemente puede afectar el funcionamiento académico y hay que ver qué este, está pasando ¿no? sí, sí puede ser también parte de, de las señales de sala oye, hablaste de, eh, antes de que terminemos ya nos queda poco tiempo hablaste de, de, de pérdidas fuertes eh, en, uno de, de, en uno de los pasajes del programa eh, el que el romper con una pareja el perder algún amigo o amiga cercana, ¿pueden ser también detonantes de, de, de una espiral hacia, esta, a esta, hacia este factor de prevención de suicidio, Es decir, hacia que empiecen a pensar este tipo de cosas. Efectivamente, también son factores de riesgo. Obviamente, mira, el suicidio es, un, es una problemática multifactorial. Mm. Por ejemplo, nunca va a ser se suicidó por esto. no Ah, porque le fue mal en Cáliz, Ah, porque tronó con la pareja no había probablemente muchos factores incluso socioculturales de género como ya lo vimos al principio a lo mejor incluso algún tema ya de psicopatología no o algún trastorno ahí que estaba a lo mejor presente o alguna sintomatología clínica que no habíamos visto pero los duelos no elaborados no o las pérdidas también como traumáticas no eh, pueden llegar a detonar obviamente un riesgo Bien fuerte, ¿no? Incluso ya no lo hablamos mucho, pero cuando hablamos de conducta suicida podemos encontrar crisis suicida, gestos suicidas, ¿no? Etcétera, ideación e intento. Pero, por ejemplo, las crisis suicidas son este tipo de conducta suicida que se da cuando recibimos a lo mejor como un shock, una noticia, una pérdida, un impacto muy, muy fuerte, traumático. Entonces se cuenta que es como si nuestro cerebro entrara en un secuestro limpio, ¿no? En un secuestro pum. Y puedo llegar a actuar impulsivamente, ¿no? Y ponerme en riesgo. Pero bueno, también, ¿no? Por ejemplo, un duelo no, no acompañado este, puede ir acumulando sintomatología ¿no? depresiva, puede ir acumulando desesperanza, eh, y más cuando no hay redes de apoyo fuertes. El tema de las redes de apoyo es fundamental, por eso estamos también aquí, ¿no? O sea, el, el generar estos espacios es fomentar, ¿no? Como decíamos al inicio, el tema de la comunidad, ¿no? De ser red. Entonces, eh, las pérdidas sí pueden significar también, eh, pues, un factor importante, sobre todo... Cuando no hay estas redes de apoyo, cuando a lo mejor se junta con otros, otras problemáticas o cuando han sido pérdidas muy traumáticas o muy consecuentes, hay que estar bien atentos y pues considerar que, que hay que acompañar, ¿no? Para poder pues apoyar a la persona a, a, a sobrellevar esta situación, ¿no? Digo, también a veces a mí me sorprende la cantidad de recursos que puede llegar a tener un estudiante. ¿sí? O sea, luego llegan a consejería y digo, ¿cómo lo hiciste? ¿Con qué cuentas? ¡Wow! ¿no? Y obviamente ahorita estás en crisis, pero le has aguantado un montón y no se trata de aguantar, pero también, pues bueno, es confiar en los recursos de la persona, pero evidentemente nos toca hacer más como colaboradores, como docentes, como consejeras, pues dar ese apoyo necesario y, y recordar que también los estudiantes, las estudiantes están en una etapa formativa, ¿no? Que necesitan un poquito más todavía de nosotros. Y, y, y en esto que dices de, de etapa formativa, eh, creo que están eh, más con esta situación de la pandemia, pues aún todavía con esta parte de, de seguirse formando, porque pues prácticamente estuvieron aislados durante dos años y, y eso creo que también los ha venido a impactar en, en muchos aspectos de, de esto. Ya para terminar, eh, me gustaría que nos mandaras un mensaje sobre pues ya todas estas herramientas que, no, que nos diste con todo esto, como un mensaje para la comunidad tanto para nuestras estudiantes y estudi bueno para nuestras y nuestros estudiantes pero también para nuestras y nuestros colaboradores acerca de estos temas para que podamos eh, ir trabajando en conjunto y que se acerquen a, a esta área de bienestar te queremos y todo lo que ustedes llevan en todas la, las dimensiones y en esta amplitud de temas que trabajan Gracias, David. Híjole, pues yo así como una invitación bien, bien concretita es como acompañar y dejarnos acompañarnos. O sea, yo creo que estamos coexistiendo en la vida, estamos coexistiendo en este campus. Entonces, pues eso, ¿no? Como permitirnos ser acompañadas y acompañados y también acompañar, ¿no? Independientemente si somos estudiantes, si somos colaboradores, creo que... Eh, la época lo, lo demanda, ¿no? Ya no podemos seguir viendo nada más nuestro celular o viendo nada más nuestra meta, ¿no? Creo que es importante, sí, vernos a nosotras mismas, pero también acompañar, acompañarnos, ¿no? Eh, la vida es corresponsabilidad de todos y todas, entonces eso sería ¿no? como esta, este cultivo de la empatía, de la compasión, de la atención ¿no? comunitaria. Y por otro lado, pues también invitarles ya para cerrar, asúmense con nosotros a ¿no? la prevención. Esa esa puede ser como una manera que les no les podemos ofrecer desde el área de bienestar. Súmense a estos talleres. Eh, tomen la oportunidad de, de también comentarnos qué piensan, qué sienten al respecto de, de todas estas temáticas. Si saben de alguien que pueda estarla pasando, pues no muy bien, invítenle a venir a consejería, invítenle a hablar, invítenle a ir a terapia. Este, y, y bueno, pues también aquí estamos para servirles, ¿no? Gracias también David por el espacio sí. Importante ¿dónde pueden ver las fechas de los cursos de QPR? O sea, que hay un estudiante interesado o alguien, algún colaborador Claro Mira, justamente, eh, qué bueno que lo dices ahorita, me parece que la próxima semana. Mm -hmm. mm -hmm. Déjame uh -huh. checar. Toda la gestión ¿no? de QPR es nuestra especialista. Pero yo me llevo la tarea, David, no sé si te pueda compartir eh, en el transcurso del día algunas fechas. Eh, regularmente están saliendo eh, las fechas en los avisos del campus. Entonces, cuando vean QPR o testigo activo, por favor, anótense. Van a haber fechas, por lo menos eh, estábamos dándolos cada 15 días. Ahorita me falta revisar cómo vienen las fechas para, para lo que resta del año pero este es estar muy atentos o acérquense directamente al área, pues ya les mandaremos también en las postales en cuanto vayamos teniendo las fechas. Sí. Ahorita estamos dando a todos los, los nuevos ingresos de TEC21, pero terminando, eh, digamos, esta jornada, seguramente se abrirán algunas otras fechas para colaboradores. Excelente, no, pues yo eh, bienvenido en recibir esta información y canalizarla con mis colegas, directores de programa y profesores para que eh, conozcan de estas fechas y también sean capaces de eh, compartirla con nuestra comunidad y también publicarla a través de nuestra eh, página de Conciencia Tech y eh, eh, nuestras eh, redes personales. La verdad es que te agradezco mucho el tiempo, Angélica. Y pues como siempre se termina el tiempo del programa. Este tema da para mucho más y esperamos invitar a más gente de bienestar, eh, de consejería psicológica y de bienestar estudiantil para tocar algunos otros temas que nos parecen interesantes para este programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David. Y gracias a todos y a todas por la escucha. Un fuerte abrazo y estamos también para acompañarles. Gracias. Estén muy bien. Hasta luego. Esto fue Conciencia Tech, el espacio de la búsqueda de la mejor versión de ti. Hasta la próxima.